Saludos, soy Israel Banguera y en esta hora les quiero mostrar la forma fácil y sencilla de cómo restaurar pues, la letra de un documento ya bastante desgastado como es en el caso de este. Miren que la P, la R, eh, la F están muy desgastadas y queremos que se vea un poco más eh, semejante a estas de acá, ¿cierto? Miren que esta se ve bastante como eh, bueno se ve como un verdadero escáner, ¿cierto? pero esto con mi borroso, entonces vamos a restaurar solo la F y de ahí en adelante ustedes lo van haciendo eh, con el documento que tengan por lo que me llevaría mucho tiempo hacerlo con todas las letras listo, entonces vamos a poner vamos a hacer que la F sea idéntica a este color de acá entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a abrir nuestro editor miren cómo se ve la F aquí y miren cómo va a quedar ahora, entonces vamos a abrir nuestro editor, en este caso lo vamos a hacer con Photoshop porque a la verdad les va a facilitar mucho esto, lo único que deben de saber es manejar el mouse, simplemente mover el mouse así y con eso basta entonces vamos a darle tamaño por defecto crear entonces vamos a arrastrarlo aquí, vamos a dar clic aquí en aceptar bueno entonces cuando estemos aquí vamos a en este caso el, el documento que vamos a modificar aquí es este no entonces vamos a seleccionar este, vamos a dar clic allí y en ok para que nos permita hacer ello, entonces vamos a, tener, vamos a necesitar solo esta herramienta y la de borrar en caso de que nos equivoquemos si no tienen el, el, el, la, la, la, esta, eh, el espacio de trabajo así van a ir a ventana espacio de trabajo y van a ponerlo en 3D o en aspectos Esenciales por defecto, entonces vamos a coger en este caso eh, la herramienta de lápiz. Vamos a tomar un color. Vamos a ver qué color está en este. Está bastante negro. Entonces vamos a darle clic allí. Vamos a coger, coger negro aquí. Ok. Entonces vamos a, a con con con con alte, con alte. Vamos a presionar y con la rueda del mouse vamos a acercar así. Listo. Y con la barra, barra espaciadora presionada, vamos a moverlo así y presionando el, eh, el botón izquierdo del mouse. Entonces lo que vamos a hacer es que eh, esta sea semejante a la, a la otra letra. Entonces vamos a acercar más y como pueden ver cada que acercamos nos, vamos, nos va dando una opción de unos cuadritos, ¿cierto? Entonces una vez que hayamos escogido la, la herramienta lápiz, aquí vamos a ponerlo en tamaño en 1px, ¿no? No sé cómo se pronuncia, perdonen que dije 1X, eso es lo que yo veo ahí, pero no sé cómo se pronuncia, esa es una sigla, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo en su tamaño mínimo, ¿no? Eh, y la dureza la vamos a dejar en máximo, ¿listo? Entonces, vamos a acercar otro poco y vamos a dar un clic y miren cómo nos pone el color, tal cual como está aquí el original, miren. Entonces, lo que vamos a hacer es arrastrar así, vamos a respetar los límites, así. Vamos a hacer miren como es de fácil. Esta parte que se ven casi como en blanco es lo que está borroso. Miren que nos ayuda mucho Photoshop y que hay unas partes que no tienen nada pero nos muestra el cuadro, dándonos a entender que por ahí hay una línea. Aquí faltó una. Y si la letra no existe totalmente, si se borró y ustedes saben qué letra iba, simplemente la dibujan, la dibujan de este mismo modo. Ya casi terminamos de restaurarla Vamos a restaurarla Vamos a dar clic allí Vamos a hacer algo un poco más rápido No olviden que este es el, el, exactamente el mismo color Que tenía la letra, ¿no? Entonces aquí, vamos a hacerlo así, vamos a poner estos cuadros aquí Vamos a darle así Miren que aquí hay, aquí nos muestra, nos da, a no no entender de que aquí Por aquí pasaba una línea, ¿no? Entonces como se borró lo que hacemos es unirla aquí. Vamos a hacer esto aquí. a seguir acá no es necesario que lo llenen todos los cuadros, simplemente lo hacen unos cuantos para que eh, quede marcado todo porque no olviden que cuando alejamos esto, la vista va a asimilarlo tal cual como se ve la letra entonces vamos a alejarlo un poco, vamos a acercarlo más y nos falta, perdonen que aquí me, nos falta esta parte de aquí. control Z Entonces miren cómo quedó la letra F de restaurada. Entonces en este caso eh, vamos a perfeccionar la parte de abajo. Miren que aún se ven unos espacios. Ya dice facultad. Entonces vamos a acercarla un poco. Vamos a rellenar aquí. I'm going to Entonces miren cómo quedó de restaurada la la imagen. Y miren cómo se veía antes. Miren la diferencia. Miren la F aquí y miren la F acá ahora. Entonces miren que así a la hora de imprimir su documento lo pueden eh, hacer a la perfección escanean el documento y si les sale borroso, convierten el, el, el escáner, el PDF que les genera, de, de, bueno, del escáner que hicieron, lo convierten en imagen y luego lo pasan a Photoshop y le hacen este procedimiento que les acabo de mostrar. En caso de que no tengan Photoshop, me lo hacen saber en la descripción del tutorial y les dejaré un enlace donde dice cargando, les dejaré un enlace y si ya lo ven es porque alguien me lo pidió y lo subí eh, Entonces... Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita. Eso ha sido todo por hoy. Y hasta la próxima. fue un placer de mostrarles este método de restauración del documento. Y lo otro que les quería decir algo así rapidito. Es que si quieren restaurar, por ejemplo, un sello. También lo pueden hacer. Por ejemplo, en este caso, esta parte que hay de aquí. Si acercamos, todos esos son cuadritos. Y lo podemos restaurar. De este mismo modo, y también lo otro es que también pueden clonar una misma letra a otro lugar, la copian y la pegan. Si, por ejemplo, hay varias letras F del mismo tipo y restauran uno, no es necesario que lo hagan con todas, simplemente toman esta y la clonan allá. Ustedes se preguntarán cómo esto se hace de esta forma. Es lo que hacen es lo siguiente: supongamos que queremos pasar esta letra aquí, cierto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estoy así rápido porque me están llamando del trabajo y, y es la jefa. Entonces vamos a dar clic aquí. Vamos a presionar la tecla Alt -T y vamos a decirle que queremos clonar desde aquí de esta opción. Damos clic allí. Entonces si queremos que la F quede aquí, vamos a hacer lo siguiente. Miren como quedó clonado. Y como pueden ver ya quedó clonada así de sencilla y, y espero que, que, que me perdonen ahí por hacer el video un poco rápido y solo que me están llamando el trabajo y hasta la próxima, chao